Eh, es un auditorio muy recogidito y, y muy bien, y veo que, que escucháis muy bien, eh, así que espero estar a la altura eh, contándoos un poco mi rollo, que es a lo que, <ríe> a lo que he venido. Eh, cuando Susana me propuso esta, esta charla, ella me dio un título base que a mí me pareció fantástico, que es eh, opinar sobre lo que vemos. En el fondo pensé, ¿no es esto lo que hace eh, cualquier opinador? Todos los opinadores opinan sobre, sobre lo que ven, salvo probablemente los opinadores que sean invidentes, perdonadme eh, la broma. Pero, pero en el caso concreto de, de la opinión que yo hago, de la opinión a la que yo me dedico, es una opinión muy concreta que es opinar sobre ver televisión. Ver televisión es algo que hacemos todos, probablemente todas las que estamos aquí, permitidme que, que hablen femenino, eh, vemos la televisión, ¿no? Espero, espero que no haya aquí mucha gente de la de yo no tengo televisor en mi casa, si lo hay no levantéis la mano, eh, <ríe> por favor, <ríe> pero... El principal reto que, que veo yo de, de opinar sobre ver televisión es que, precisamente, es algo que hacemos absolutamente todos. Que hago yo, pero que hacemos cualquiera de los que estamos aquí. Yo recuerdo una, una actividad muy de adolescente y que probablemente ya se ha quedado muy, muy viejuna gracias a las, a las redes sociales y a nuestra manera actual de comunicarnos. Era cuando llegaban los anuncios de cualquier serie a la que estuviera muy enganchada y, y llamarte con una amiga en los anuncios para comentar lo que habías visto y lo que y lo que ibas a ver entonces cuando me planteaba hablar sobre sobre opinar sobre ver televisión lo primero que me planteaba es es algo que puede hacer absolutamente todo el mundo no todo el mundo está preparado para para opinar sobre tecnología, como opinar luego Marta, o sea, como nos va a hablar luego Marta, eh, para hablar sobre, no sé, política exterior, como probablemente luego nos hable eh, Rosa María Calaf, pero el hecho de que todo el mundo vea mucho la tele puede hacer creer a mucha gente que cualquiera está cualificado para, para hablar de televisión o para escribir sobre, o para opinar sobre televisión. Entonces, ¿cómo se marca la diferencia entre un opinador de televisión, digamos, eh, capaz y lo que haríamos cualquiera de nosotros o lo que habría hecho yo hace, hace 20 años. Evidentemente, no existe un carné de, de, de opinador de televisión, eh, pero yo pensaba, ¿qué serían las, las cualidades que yo consideraría o que yo considero en la gente a la que yo admiro y yo leo eh, escribir sobre televisión? Entonces, eh, pensaba que, aparte de ver muchísima televisión, eh, hay que conocer la televisión desde dentro, que no es algo muy habitual eh, entre muchos opinadores de, de televisión, y yo tengo suerte en ese sentido porque me dedico a escribir televisión. Al mismo tiempo que escribo sobre televisión, escribo te, televisión, entonces esa doble vertiente funciona bien. Y me, me resulta muy útil en los dos sentidos. Me resulta muy útil eh, tener la mirada crítica a la hora de escribir tele y me resulta muy útil escribir tele a la hora de probablemente ser mucho más benevolente <risa> con las cosas que veo y cómo, y cómo se hacen y, y, y cómo se producen. Hablaba eso, de que yo creo que en primer lugar eh, hay que tener ese conocimiento de cómo funciona el medio, además de ver mucha televisión. Pero al mismo tiempo creo que hay que tener una mirada, creo que hay que tener algo, algo particular, algo que, que te diferencie. Probablemente no tiene que ser algo necesariamente buscado, pero sí tienes que tener una manera de, de ver la tele. Tu manera de ver la tele... Eh, no puede ser igual que la de cualquier otro, porque también uno se pregunta ¿qué espera un lector que acude a alguien que escribe sobre televisión? ¿Qué necesita? Pues necesita otra perspectiva, necesita otro sitio, necesita eh, otro lugar. Eh, en ese sentido, yo sí que creo que existe, a pesar de que ahora se escribe mucho sobre televisión y tendemos a creer que la crítica de televisión es una cosa que ha florecido eh, recientemente precisamente por la gran cantidad de, de opinadores de televisión y críticos de televisión que hay ahora mismo. Yo creo que en España sí tenemos eh, buenos referentes de, de crítica televisiva, pero hay que... Buenos referentes históricos, quiero decir. Eh, hay un crítico de hace, que murió hace ya bastantes décadas, de la BC, que era un gran crítico de televisión, que se llamaba Enrique del Corral, que firmaba con su seudónimo en, en otros medios, era Viriato. Y era un gran crítico de televisión y probablemente uno de los fundadores de, de, de la opinión de televisión en, en España. Eh, luego, para mí, otro de los referentes, o de los grandes referentes en ese sentido, eh, fue Juan Cueto. Juan Cueto murió hace tres, cuatro años, no me acuerdo exactamente de la fecha ahora mismo, fue probablemente el que fundó la crítica de televisión en España o la opinión de televisión eh, moderna en el, en el diario El País. Era un tipo... También fundó, fundó Canal Plus y fue, o se le atribuye, esto habría que certificarlo, la creación del término progresía, para hablar de las izquierdas burguesas, lo cual ya le coloca en... En, en una posición eh, eh, diferente. Y dado que estamos hablando en, estamos en un congreso de mujeres que opinan y acabo de mencionar a dos señores creo que eh, es justo y necesario que mencione en, en este caso a, mi, a mis dos referentes eh, fundamentales en cuanto a escritura de opinión y a escritura de opinión de televisión que son por un lado Maruja Torres no hace falta que que de más detalles de, de, del tipo de, de, de columnista de la que estamos hablando, del tipo de periodista de la que estamos hablando. Eh, todas aquí la conocemos. Y por otro lado, eh, para mí lo es, y tengo la, la suerte de, de poder llamarla amiga también, eh, Rosa Belmonte, que trabaja en, en ABC y en los diarios regionales de, de Vocento. Eh, de las dos eh, yo he aprendido una cosa que me parece fundamental a la hora de afrontar la escritura, sobre todo la escritura en periódicos. Y bueno, en el, el guión también, pero en el guión se sobreentiende. Que es, eh, y lo, se lo dijo Maruja Torres a, a Jordi, Ébol en la entrevista que no sé si tuvisteis la, la, la suerte de poder ver, que es fantástica, está colgada en la, en la web de la sexta, la, la podéis recuperar, que es escribir como hablas. Eh, a mí me parece fundamental, eh, o por lo menos en el estilo al que yo aspiro a, a, a, a, a lograr. El estilo que yo aspiro a lograr es un estilo eh, muy prosaico, muy hablado y muy fácil. Eh, es un estilo donde puedes eh, intentar transmitir ideas complejas, pero que desde luego eh, mi manera o, o, o la manera que creo que es, eh, más bonito de lograr es hacerlo a través de un lenguaje fácil. Pues lo que decía Maruja no digas búcaro si puedes decir jarrón. Eh, entonces, eh, partiendo de esta base y partiendo de, de, de estos referentes de, de los que se hablaba, sí que es verdad que la, la, la escritura en televisión versus la escritura de televisión eh, sí que tiene matices en el sentido de que de, de, del, del género y de las, de las proporciones de mujeres que hay en, en ambos sectores. Yo creo que en, en, el, en el mundo del guión, eh, a pesar de que hoy estamos aquí dos guionistas, que está Laura Ferrero por ahí, por ahí sentada y seguro que entre el público hay, hay alguna más, yo creo que sigue habiendo una, una disparidad muy grande. O sea, yo creo que las mujeres seguimos siendo una escandalosa minoría, eh, da el hecho de que las escuelas de guiones están llenas de chicas eh, y, y las escuelas de audiovisuales, las, las facultades de comunicación audiovisual están llenas de mujeres. Son, somos mayoría abrumadora y cuando llegamos a ciertos puestos de decisión eh, o a ciertos departamentos es verdad que es, que es mucho más difícil entrar. En la crítica televisiva, eh, por contra, sí que tengo la impresión de que, de que es un género eh, bastante más eh, feminizado. Yo sí que puedo mencionar del tirón más de la mitad de, de, de compañeras que creo que hacen muy, muy buena crítica televisiva. Y creo que eso parte también de, de cierto prejuicio, en el sentido de que hay secciones de los periódicos que son las mal llamadas, a mi juicio, soft o que se llaman soft en, en algunos medios, Entonces, en, en las que eh, sí es común encontrar mujeres porque o sí es mucho más común encontrar mayoría de mujeres porque no se consideran tan relevantes. Eh, por un lado, Tendríamos que ver eh, dónde está la relevancia cuando eh, telenovelas como Cristal eh, pararon guerras como la de Sarajevo, o sea, hacían parones para ir a ver Cristal. Eh, creo que era Cristal, no, no me toméis muy en serio, pero tengo el, el, el nombre de, exacto de la telenovela en, en algún sitio. Eh, y cuando pues, la televisión es el medio de comunicación de masas por antonomasia y sabemos eh, el poder que sigue teniendo a pesar de que vivimos en un mundo que parece querer eh, dejarla atrás. Pero sí que creo retomando que, que con la televisión sí que ocurre esto, que como la crítica televisiva en, en los periódicos o en los medios no se le da tanta importancia como puede tener, pues eso, nacional, internacional, economía, eh, opinión global, eh, pues sí que son sectores donde no es tan difícil o donde es bastante común el acceso, incluso el acceso a la opinión. A pesar de eso, he de, he de deciros que hasta que llegamos hasta que nos llamaron a tres eh, mujeres para eh, la columna de opinión que firmamos eh, semanalmente en el país. Vamos, que yo hago los martes, cada compañero lo hace un día de la semana, que yo creo que empezamos como en mayo de 2021. Ninguna mujer firmaba esa columna en el país en ese momento. Los siete días de la semana era una, era una columna eh, Absolutamente copada por hombres y en ese momento nos llamaron a, a, a Jimena Sabadu y a mí, no sé si la conocéis, escribe todas las semanas en el país. Y poco después entró a formar parte de, del equipo de los siete eh, que firmamos, eh, Eva Guimil, eh, extraordinaria columnista, periodista, exdirectora de, de televisión y guionista lo cual también es, es muy sintomático y, y desde aquí me gustaría aprovechar también para darle las gracias a la, a la persona que nos llamó y a la persona que se dio cuenta de que eh, la sección de opinión de televisión del país igual hacía falta eh, alguna voz femenina, eh, que fue Eugenia de la Torriente, eh, que durante en los últimos años estuvo trabajando, eh, fue una de las directoras de, de, del país eh, hasta su marcha el año pasado. Y, y en ese sentido, yo creo que eh, la, la decisión que tomaron fue para bien, eh, no solo porque cogieron, me excluyo de, de, este, de, de este halago, eh, porque cogieron a gente que sabía mucho de televisión. O sea, porque además de coger a, a, a mujeres que sabían opinar, cogieron a mujeres que sabían muchísimo de lo que estaban hablando, mucho más que algunas de las personas que, que ya estaban opinando, opinando sobre televisión en el país. Y creo de verdad que ahora mismo, eh, y no es por, por tirar flores al sitio donde trabajo, tiene una muy buena sección de de televisión en el país, eh, en general. Dicho lo cual, me gustaría utilizar un poco todo este pretexto para hablar de eh, cómo hablar de televisión, cómo está la televisión, cómo están los medios de, de, de, de, que hablan de televisión y cómo es el lector que lee sobre televisión, brevemente. Ahora mismo la televisión está metida en un fregado eh, enorme, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, entonces, ¿cómo opinar de esto? Pues es muy complejo porque es verdad que hay que ser plenamente conscientes de que la televisión es mucho más que el programa que yo veo esa noche y del que escribo, es mucho más que cuando yo me siento a ver, eh, yo qué sé, a Macarena Olona entrevistada por Jordi Évole y al día siguiente escribo una columna sobre esto. Eh, yo creo que ayuda muchísimo ser consciente de que el panorama internacional es está muy delicado y el panorama nacional también. Venimos de unos años buenísimos de televisión, donde se han producido eh, inc una incontable, bueno, incontable no, pero una ingente cantidad de series. Hemos vivido en la época de lo que se llama la Pic TV, que es un término que acuñó eh, un directivo norteamericano extraordinario que se llama John Langraf y que viene a decir que hemos vi vivido hasta ahora, en los últimos ocho, nueve, diez años, eh, eh, la época de las series como churrerías. O sea, estoy segura de que eh, muchísimas de vosotras estáis hartas de, de no saber qué ver por tanto que hay para ver, de encender cualquier plataforma y pasar horas buscando entre, entre, <ríe> entre sus recovecos para elegir qué ver. Bueno, pues parece que esa época de producción ingente está terminando. No estamos viviendo un crash de, de las series, ni el mercado se va a hundir, pero parece que estamos llegando a un valle eh, mucho más estable. En España, eh, ¿cómo traducimos esto? Pues en España sigue siendo un nicho de producción internacional importantísimo, entonces se van a seguir haciendo eh, muchísimas series, porque eh, digamos que nos hemos convertido en en el lugar predilecto para producir de plataformas como Netflix. Entonces eso nos va a seguir eh, haciendo tener una cuota importante de ficción eh, en español de la que podremos seguir opinando eh, bien mal o regular. Luego, por otro lado, en España también estamos en un momento bastante convulso televisivamente hablando. Pues ya sabéis todo lo que está ocurriendo en, en Telecinco con los cambios que está pidiendo Mediaset y, y, digamos, la, la especie de censura que están aplicando. Por otro lado, Antena 3 mantiene un liderazgo fortísimo, que era algo que si nos hubiesen dicho hace tres años eh, nadie habríamos creído. Eh, y por otro lado, Televisión Española está muy, muy a la baja. Y al mismo tiempo, si comparamos la Televisión Generalista con la Televisión de las Plataformas, pues a pesar de que la televisión generalista no está perdiendo tanto, como la mayor parte de la gente cree, sí que es verdad que vamos a un modelo eh, donde la televisión está cambiando muchísimo y es algo que tenemos que tener eh, muy presente la gente que, que opinamos de televisión. En cuanto a, a las personas que nos dedicamos a opinar de televisión, yo sí miro un poco el mapa y por supuesto sin dar nombres porque a la mayoría de mis compañeros eh, los adoro y, y a, lo, a los que no, o a, o a los que su estilo no me, no me entusiasma, pues, está bien. Eh, creo que cometemos unos cuantos errores a la hora de... de me incluyo porque seguramente muchos de ellos peco. Eh, creo que la, la opinión de televisión eh, actual en España eh, es muy, o en muchos sentidos, es muy adanista. Primero, porque está llevada a cabo por gente muy joven y primero porque tiene muy pocos recursos. Entonces, eh, creo que es una opinión que tiende a creer que la televisión que se hace ahora es la mejor televisión que se ha hecho nunca. Y creo que cierto recorrido histórico o cierta mirada histórica eh, nos puede ayudar a entender que eso no es necesariamente así. Eh, luego, por otro lado, creo que desde que las series se pusieron de moda y se convirtieron en, voy a decir una expresión que detesto, pero creo que me vais a entender perfectamente, en un artefacto cultural, sea lo que <risa> sea eso, creo que desde que las series se empezaron a ver desde los ojos de la cultura, eh, muchos escritores, <coughs> esto lo explica muy bien, eh, la profesora Conchi Cascajosa, en un libro que se llama La cultura de las series. Eh, muchos escritores, mu muchas gentes de la cultura, muchos intelectuales, de repente decidieron que era una cosa de prestigio eh, escribir, hablar y opinar sobre series. Entonces, eso también yo creo que ha llevado a que muchas veces se opine de televisión estrictamente desde lugares elevados, cuando si algo es la televisión, es algo mundano a lo que podemos acceder eh, absolutamente todos. Entonces creo que eh, tratar de darle una categoría a la televisión, por ejemplo, comparándola con el cine <coughs> o elevándola a la categoría de, de arte, eh, es innecesario. La televisión no lo necesita. La televisión ya era, <risa> ya era algo <coughs> extraordinario antes de que eh, los grandes escritores eh, echaran el ojo y empezaran a comparar las series con Shakespeare. Eh, sí Y luego, por otro lado, creo que la opinión de televisión también eh, adolece precisamente de centrarlo todo en las series. Creo que, que evidentemente las series son una parte fundamental de, de la televisión y, entre otras cosas, la, la que a mí me da de comer y mi, y mi vocación. O sea, no, no quiero tirar piedras sobre, sobre mi propio tejado pero creo que es verdad que, que la opinión de televisión adolece de prestarle poca atención a eh, otro tipo de programas, eh, programas de variedades, programas informativos, entretenimiento, en todas sus variantes, y creo que hoy día es muy habitual, eh, tal vez un poco por lo que decía antes de esa, esa rémora de tener la televisión elevada a cierta categoría, eh, no prestarle atención al entretenimiento televisivo o prestarle menos atención al entretenimiento televisivo. En general, hacer de menos al entretenimiento. Yo sospecho mucho de, de la gente que hace de menos al entretenimiento porque cree que el entretenimiento es un antónimo de, de la cultura y no es, re, no es verdad. No es verdad. Es un argumento que se, que se desmonta muy fácilmente. Por otro lado, a pesar de que la televisión lleva ya, pues eso... 15 años tranquilamente, 20 años, podemos irnos a, al inicio de Los Soprano, con esa pátina cultural, intelectualoide, llamémoslo así, es verdad que siguen existiendo críticos, eh, no voy a dar nombres pero todos sabemos, que siguen menospreciando la televisión, que siguen considerando la televisión eh, una cosa menor, sin importancia, mal hecha, hecha rápida, zafia, eh, no sé, la televisión eh, es un medio y, y, como tal, es muy difícil eh, categorizarla dentro de esos, de esos maximalismos. Entonces, eh, por esa parte, yo creo que el, el dibujo un poco general de la, de la crítica de televisión o de la opinión eh, televisiva en España eh, aborda un poco todo ese, todo ese tipo de, de personajes, pero es verdad que al, al mismo tiempo, de la misma manera, cada vez se escribe mejor de televisión, cada vez se escribe más sobre televisión, cada vez se opina con más conocimiento de causa sobre la televisión, porque creo que además cada vez hay más permeabilidad entre la gente que opina de televisión y la gente que hace de televisión. O sea, cada vez ex, eh, existe un mayor conocimiento entre, entre ambos mundos y creo que eso ayuda mucho a, a, a escribir sobre televisión. Yo tengo la impresión de que hace años, cuando se escribía sobre televisión en España, se, apostaba mucho en, se apoyaba mucho algunos críticos en el chascarrillo, en el chiste fácil. En, es muy fácil eh, reírse de, de una serie, es muy fácil reírse de un programa. Es muy fácil tener ese ingenio, esa mordacidad eh, y saber eh, aplicarla a los defectos de, de una serie o de un programa. Es, eh, y en el fondo además solo está hablando de, de la persona que, lo, que, que está ejerciendo ese tipo de crítica. Ni está hablando del producto ni está... No se trata de una, de una crítica elaborada y sólida. Ahora bien, es mucho más difícil saber detectar dónde vienen los problemas, saber detectar por qué se han producido, saber detectar... Eh, pues eso, eh, un montón de situaciones que influyen en que una serie sea de una manera o sea de otra. Yo siempre me acuerdo de una frase de Vince Gilligan, que es el, el creador de Breaking Bad, no sé si, si lo tenéis muy presente, que eh, una vez vino a decir algo así como que la televisión mala o la televisión que, aparentemente, a nuestros ojos está mal hecha, o las series malas, o los programas malos, si queréis, eh, cuesta lo mismo hacerla que la buena. No en el sentido de que puedes elegir si hacerlo bien o hacerlo mal, sino en el sentido del de esfuerzo tan enorme que conlleva sacar adelante una serie de televisión, un programa en directo, unos informativos, un especial. Y a mí eso es algo que, que me gusta tener muy presente y que también tengo muy presente probablemente pues porque seguro he hecho muchas series malas y también me ha costado eh, sangre, sudor y lágrimas eh, sacarlas adelante. Entonces, desde, esa, desde ese lado, como yo opino sobre televisión pero también escribo sobre televisión, eh, yo creo que soy bastante o procuro ser eh, bastante justa e incluso probablemente a ojos de alguna gente seré benevolente, pero eh, es verdad que una vez que, que trabajas dentro y que sabes cómo funciona, entiendes perfectamente que una serie, un programa, un, eso, un, los informativos, son trabajos en equipo que funcionan con una cadena de trabajo tan grande que el milagro es que salgan bien, porque es muy fácil que en cualquier punto de esa cadena algún eslabón se rompa y algo no salga bien. Hay tantas cosas que, que tener en cuenta que hacer una serie es prácticamente eh, evitar una catástrofe eh, a cada minuto. Entonces, conseguir hacer una serie buena o conseguir hacer un buen programa es, eh, yo lo concibo como poco menos que, que un milagro. Entonces, cuando, lo, cuando asisto como espectadora a algo así, pues no puedo por menos que celebrarlo y cuando no es así y detectas fácilmente dónde están los problemas, pues también eh, compadeces a, a, a la gente que lo hace o por lo menos lo, los entiendes y probablemente tu juicio de valor es, es un poco más eh, sereno o menos implacable que el de otras personas que creen que, que tienen de alguna manera eh, cierta verdad absoluta. Eh, por otro lado, eh, sí que no quería dejar pasar la ocasión, ahora que estamos hablando de opinar sobre VER, de cómo están los medios donde se opina sobre VER, de cómo está la situación o el, o, o el dibujo general de, de la situación de, de los medios donde opinamos eh, las personas que opinamos sobre televisión. Yo creo que vivimos en un buen momento, en el sentido de que ahora hay muchos más medios donde se opina de televisión de lo que había hace años, eh, es verdad que el hecho de que se considere la televisión eh, parte de la cultura ha hecho que a mucha gente le cambie el chip. De hecho, por ejemplo, en el país, eh, desde hace unos cuantos años, eh, televisión ya forma parte de, de cultura que antes no formaba parte de cultura. Eh, creo que es un buen momento. Aún así creo que la, la precariedad provoca situaciones eh, en la que los opinadores de televisión, muchas veces, se la tienen que envainar y voy a explicar por qué. Eh, una cosa es ser, y creo que a los críticos de cine les pasa algo similar, una cosa es formar parte de la plantilla de, de, de una redacción, de una revista, de un periódico, y tener asegurado, digamos, tu sueldo todos los meses, y otra cosa es ser autónomo, como lo son muchísimos opinadores eh, e informadores de televisión. Entonces, los opinadores e informadores de televisión eh, que son autónomos son, como las mujeres que opinan, peligrosas y, y peligrosos. Esto provoca que muchas veces eh, opiniones desfavorables eh, tengan consecuencias en su trabajo. De, del hecho de eh, si alguien escribe una crítica negativa sobre una serie de una productora, se puede esperar que esa productora o esa plataforma, no digo que sea algo generalizado ni que hagan todas, pero es algo que ocurre se puede esperar que esa plataforma o esa productora eh, pueda tener ciertas eh, represalias hacia ese periodista en forma de, no te concedo una entrevista en la próxima presentación que tengamos eh, de la próxima serie, no formas parte de este junket, se nos ha olvidado llamarte para esta otra cosa. Entonces es verdad que eh, eso para un periodista freelance, eh, para un periodista autónomo es la muerte. Necesitas poder tener acceso a absolutamente todos los medios, a absolutamente todas las plataformas, a absolutamente todas las series, porque de ese día a día eh, eh, vives. Entonces, es verdad que esa, esa falta, de, no falta de independencia, pero esa, esa manera de intentar presionar o apretar las tuercas afecta en el día a día eh, a muchos periodistas que, que tienen que vivir única y exclusivamente de la opinión. Yo en ese sentido me considero una privilegiada porque eh, mi principal eh, fuente de ingresos es el guión. Yo soy guionista. Eh, todo el trabajo que hago como periodista es un trabajo que hago eh, evidentemente también por dinero. No lo hago gratis, pero eh, lo hago sobre todo porque me gusta muchísimo y aprendo mucho tratando de analizar y de, y de ver la tele de otra manera y de comprender de otra manera a la hora de escribir, porque yo creo que escribir, eh, que es algo que decía mucho, por ejemplo, Joan Didion, yo creo que escribir eh, ayuda a, a, a pensar muchísimo, a interiorizar, entonces para mí es un proceso muy interesante el de escribir sobre una serie, escribir sobre un programa, porque al mismo tiempo me ayuda a hacer una reflexión que si bien la hago mientras estoy viendo lo que sea que estoy viendo de lo que sé que tengo que escribir, eh, no culmina hasta que no escribo e interiorizo y comprendo de otra manera esa situación. Y luego, por último, sí me gustaría hablar un pelín del lector, porque eh, yo creo que, en estas tres patas que os decía, el opinador, la televisión, los medios sobre televisión, y el lector, que creo que es lo que engloba un poco el universo opinar sobre lo que vemos. Eh, creo que, evidentemente, escribo para un lector, escribo para una lectora, y, y creo que es importante saber para quién estás escribiendo, a pesar de que yo no sé exactamente para quién estoy escribiendo, pero sí sé para quién me gustaría escribir. Eh, entonces creo que es muy importante eh, tratar al lector... Eh, de igual a igual, yo estoy muy... Vivimos en un mundo en el que creo que nos tratan, nos infantilizan mucho, no solo a las mujeres, a las mujeres especialmente, pero creo que se nos infantiliza en general desde la política, desde la prensa, desde eh, casi todos los lectores, entonces a mí me parece importantísimo eh, tratar al lector de, de igual. Yo no voy a dar por hecho que el lector eh, sabe menos que yo, yo voy a considerar al lector como un cómplice porque, sobre todo porque era lo, como me gustaba que me, me consideraban a mí cuando yo era solo lectora y no, no escribía. A mí me gustaba mucho... Maruja Torres me gustaba mucho, Elvira Lindo me gustaba mucho, eh, Vázquez Montalbán me, me gustaba mucho, Terence Moves, me gustaba mucho toda esa generación porque siempre parecía que estaban guiñándole un ojo al lector. Siempre parecía que la broma era compartida, que el chiste era compartido, que todo era común. Entonces, yo leía todo el rato referencias cuando tenía 13, 14, 15 años en prensa de autores que no conocía, libros que no había leído, programas que no había visto, películas que no conocía. Y entonces eso, que hoy, como eh, escritora en medios, muchas veces te censuran. ¡Ay, no! Pero aclárale a la gente quién es tal, o explícale a la gente qué es cuál. Eh, para mí, como lectora, siempre supuso un reto que no, que no me lo explicaran. Que dieran por hecho que yo lo sabía y que si yo no lo sabía, eh, hiciera el esfuerzo extra de tratar de estar eh, a la altura de la persona que, que estaba escribiendo para que yo, yo la leyera. Eh, por otro lado, para mí, pero esto ya es un, una cuestión personal, es, eh, es imprescindible eh, intentar escribir desde el humor. Yo no, a pesar de que creo que eh, ahora no he estado especialmente divertida, creo que eh, cuando me siento a escribir siempre pienso, la persona que me lea, eh, tiene que entretenerse y voy a intentar que se ría en algún momento o que por lo menos sonría o que haga como hacemos muchos que escribimos ja, ja, ja, ja, ja en un whatsapp aunque no nos estemos riendo en realidad pero sabe, sabemos que es gracioso entonces decimos eh, ja ja ja ja, ja. Eh, entonces yo creo que, eh, pues eso, nada más que escribir cómo hablar eh, y, y, y transmitir sentido del humor y tratar de transmitir eh, que a veces cuando opinamos parece que se nos queda un poco por el camino porque parece que somos meros jueces que estamos para dar un aprobado o dar un suspenso a un programa... Para mí, en el fondo, eh, escribir de televisión también es escribir sobre la vida, porque la, la televisión muchas veces es un reflejo, no necesariamente de nuestra vida, sino de, de otras vidas, de otros mundos, y te lleva a otros sitios. Entonces, para mí, eh, opinar sobre televisión es tratar de transmitir eh, la pasión que a mí me provoca y me suscita y me genera la televisión. Yo una vez de, de niña tendría, no sé, 8 o 9 años, un día llego al colegio y abrí la mochila y empecé a sacar los libros y tal, y cuando voy a sacar el estuche, pues en lugar del estuche había metido el mando de la tele y de repente aparecí en el colegio con el, con el mando de la tele, todas las chicas, pero yo iba a un colegio solo de chicas, se rieron de mí también, se rieron de mí bien, no se rieron de mí, mal. les hizo mucha gracia porque sabían que, que yo era una persona, y luego lo seguí siendo pegada a un televisor, entonces pues, eh, el mando de la tele y la tele siempre, siempre han venido conmigo y si de alguna manera logro transmitir escribiendo y hoy un mínimo de la, de la pasión y del interés que me, que me suscita la televisión, pues eh, me daré por contenta. Gracias, Paloma. Yo quería preguntarte por la repercusión, sobre todo que tú notes a través de, de las redes, más allá de, de los lectores en papel del de, de país o, o de Vanity Fair, la repercusión de opinar sobre televisión, ¿no? porque otras, en otras ediciones que han estado aquí compañeras que nos cuentan cuál es la repercusión que como mujeres opinando sobre la actualidad política tienen sus artículos, yo quiero también saber si hay esa repercusión airada eh, hacia ti opinando sobre televisión y también ya añado, opinando en televisión, porque tal vez hay quien está aquí y se da cuenta de que Paloma Rando ha estado en Sálvame. Entonces, la repercusión de, de tus opiniones. Eh, yo sí que he notado un, un salto enorme desde que escribo en El País. Cuando escribía en, en Vanity Fair, que estuve muchos años trabajando en, en Vanity Fair, eh, mis opiniones eh, eran más o menos celebradas y... y, y lo notaba y, no, y siempre noté mucho cariño por parte de la gente, desde que escribo en El País, eh, todo se ha multiplicado por mil. Eh, noto, no, no recibo muchas críticas directas a mi persona, digámoslo así como lo diría Isabel Pantoja, eh, pero <ríe> no recibo muchas críticas directas a mi persona, pero es verdad que el, que el medio de base tiene muchos críticos, entonces da igual que sea yo, yo noto que no, no van hacia mí, o sea, que, que irían a, si el texto fuera anónimo, eh, la crítica estaría igual porque es una crítica al país. <coughs> de la misma manera, eh, sí que noto muchísimo cariño y, y todo lo que recibo eh, de la gente es eh, sobre todo cariño, o sea, yo, por ejemplo, lo que mencionabas de, de Sálvame, yo fui a Sálvame porque Jorge Javier leyó una columna mía un día y decidió agregarme a Instagram porque le había gustado. O sea, quiero decir, yo también conozco gente del equipo de Sálvame, tengo amigos trabajando ahí, pero no fue más que eh, el hecho de eh, cuando escribes en El País, pues bueno, muchísima gente te lee, entonces eh, todo se multiplica, es como, como ir a Gran Hermano, que dicen los, los sentimientos, se, se, las emociones se magnifican, pues escribir en El País es como vi, vivir en, en Gran Hermano, en ese sentido, entonces, pero yo de verdad he de decir que en general, eh, las opiniones que recibo, o sea, el, el feedback que recibo del de lector es muy bueno y cuando se me acerca gente, si me ocurre, me sorprende mucho que me ocurra porque uno piensa que la gente que escribe en prensa ya no... Yo salgo muy poco en la tele y yo pienso que la gente que escribe en prensa ya no, no, no es conocida, no, no, no nos conoce nadie y sí que me pasa a veces en bares y tal. Se me acerca alguien y todo el mundo es muy cariñoso muy generoso y tengo que decir, tengo que dar las gracias eh, desde aquí a, a toda la gente que es tan, tan cariñosa y tan generosa conmigo. Y luego es verdad que la gente de los medios, la gente de la propia televisión, eh, sí te tiene muy en cuenta. Mucho más de lo que yo pensaba. Mucho más, de hecho, de, de lo que yo tengo en cuenta, las críticas que leo sobre cosas que hago. O sea que, pero creo que eso en gran medida tiene que ver por escribir en un medio como El País. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Paloma? Tenemos unos minutos. Sí, Allí hay una mano levantada. ¿Le puedo acercar a alguien un micro al fondo? Hola, Paloma. Bueno, un placer escucharte Muchas en primer gracias. lugar. Y bueno, yo quería preguntarte eh, en tu papel de, de opinadora de televisión cómo has visto eh, con la perspectiva del tiempo, porque ya han pasado dos años, la repercusión que ha tenido el documental de Telecinco de Rocío Carrasco Tú en un inicio eh, fuiste bastante crítica, en un artículo mm. de Vanity Fair, entonces bueno, sí. pri primero quería saber eh, cómo se tomó tu artículo crítico con algo que fue de audiencia de, de masas sí. y cómo lo ves con el paso del tiempo a día de hoy, pues la influencia que ha tenido, cosas que se han hecho bien, mal. Mi impresión, eh, pero esto es una impresión, no tengo nada que lo, que lo pruebe. Es que parte de que hoy Mediaset se haya puesto tan pejiguera en cuanto a de qué se puede hablar y de qué no, eh, viene de aquello. Pero ya os digo, es mi impresión. No es, no tengo pruebas que... <risa> no puedo sacar unos documentos aquí, unos memos secretos de, de Mediaset que lo, que lo, que lo atestiguen o que lo ratifiquen. Eh, yo creo que... El documental de, de Rocío Carrasco ha marcado un antes y un después en la manera de hacer televisión. Creo que, en algunos sentidos, eh, ha aportado muchas cosas positivas. Creo que el hecho de que se hable como se ha hablado de la violencia de género ha hecho que mucha gente, muchas mujeres en su casa eh, se sientan muy acompañadas y se sientan y, y, y descubran ciertas cosas. O sea, creo que en, que en ese sentido sí que ha hecho mucha pedagogía a pesar de que sí, yo soy bastante, bastante crítica con él. Creo que a Mediaset le ha ocurrido una cosa eh, con el paso de los años y, y en parte por esto, que es que Mediaset antes era una, una... Bueno, dos cadenas muy divertidas y creo que han perdido muchísimo el sentido del humor. Y creo que parte de, de conseguir que... que que haya un arrastre y que tengan una audiencia masiva, es que divierten y entretienen. Eso no es incompatible con hacer otro tipo de contenidos. Quiero decir, ni quiero, ni estoy diciendo con ello que haya que frivolizar sobre, sobre ese asunto. Me parece que, que el tono era el que tenía que ser. Pero sí que creo que, que ha llevado a, la, a, a Telecinco a una situación donde ahora mismo eh, junto con otros factores, ¿eh? no, solo, no solo esto. Eh, Telecinco creo que ahora mismo está en un momento de crisis muy grande y que van a tener que reinventarse por enésima vez, no dudo que puedan hacerlo, pero ahora mismo están en, en un abismo y veremos cómo, cómo salta en ese abismo. Y creo que, en cierta medida, a pesar de que influyen otros muchos factores, digamos que empezó, que empezó ahí. Le damos el aplauso final la Paloma y el agradecimiento por formar Gracias. parte de Mujeres. que opinan.